CRECIMIENTO INTERIOR Es importante que el creyente siga creciendo en su vida interior en esa relación fuerte con Dios. No podemos pasarnos toda la vida en la iglesia leyendo la palabra, rezando y no crecer interiormente en esa verdadera comunión con Dios y también con los hermanos. Es tiempo ya de seguir creciendo, seguir creciendo y venciendo obstáculos que impidan tu crecimiento interior. Que la Virgen interceda por ti por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.